Sí, sí, directo. Sí, ya está. Bueno, pues nada, lo ponemos en directo porque es más divertido y otro día ya pondremos más... Igual preparamos uno, pero yo creo que lo bonito es hacer en y tal como salga, pues nos va bien. Porque al final, oh. yo lo que descubrí con los años es que, como estamos hablando de lo que sabemos, de lo que nos gusta, de lo que... Entonces es como muy fácil, ¿no? Vamos cómodos. No, ahí está, tienes esa comodidad de que estás haciendo y que vas bueno vale. Pues nada, uh, estamos en Esfera, eh, desarrollando como siempre las terapias, desarrollando técnicas y conociendo pues a gente maravillosa. Y hoy pues aprovechamos que viene Luis a hacer visitas. Uh, y... El pues nada le he puesto el vídeo y digo pues vamos a hacer un poco de entrevista que la gente conozca pues que nada que, que me sorprendiste <risa> porque... digo, digo en directo pues es, bueno vamos sí, allá ahí está a lo vivo y tan natural entonces a ver, sin pues, ninguna preservación así ¿eh? nada tal cual tal cual porque es que al final son terapias naturales. naturales. <risa> Vamos a ser naturales. Y la pregunta naturales? Naturales? Buen bueno, hombre, natural. Y nada, estamos hablando, pues esto, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, como... Y ay, lo que eso, eso nos ha aburrido para hoy es, pues, hablar de, de lo que te pregunta la gente, ¿no? Que, que la gente que, que viene a preguntar, que viene a decir, que viene a... Pregunta tanto en las sesiones como a través de las redes. Y, o... en, y en todo momento hay muchas preguntas sobre, claro, sobre el, el biomagnetismo. Entonces yo creo que dentro de estas preguntas, pues aprovechamos el vídeo, que a veces es más, más fácil que estar mandando el mensaje que estar, y podemos ir respondiendo... Y más eso. natural. Sí. Porque... Me... Y sale... Ese... La pregunta así, tal cual. <risa> claro, entonces dentro de esto, pues... Uh, bueno, uh, lo primero ¿no? que decíamos, ¿no? que si es la gente que, que suele preguntar, ¿no? Pues que es... Si es lo mismo el par magnético que el biomagnético, no, el magnetismo. Que el tú, tú tienes la parte más técnica, ¿eh? pero... <risa> sí, sí. Uh, y eso lo preguntan, o sea... Tú... Sí, sí, mira, eh, muy, muchas veces me preguntan las personas... Me dice, eh, por ejemplo, yo digo, mira, que soy especialista en biomagnetismo. Y la gente me pregunta, pero es que a mí me han hecho terapia del par, del par biomagnético. Eh, eso es lo mismo. O sea, vale. es, ¿Es lo mismo la técnica del par biomagnético que el biomagnetismo? ¿no? Vale. La respuesta es esencialmente sí. Son, vale. lo mismo, son lo mismo. El biomagnetismo es la técnica que ya, digamos, engloba toda la, toda la actuación del terapeuta completa. ¿no? Vale. ¿Y en qué se basa la actuación del terapeuta en, durante una sesión? En la técnica del par biomagnético. Que la técnica del par biomagnético, que fue descubierta por el doctor Goiz... En el año 1998, se, se, digamos, se despliega principalmente en tres momentos importantes durante una sesión. La primera es el rastreo o el testeo, que solemos llamar, que es el ah, momento eh. en que se identifican cuáles son los puntos que están digamos, creando disfunción, que pueden ser órganos o tejidos en el cuerpo. Luego, según la técnica y el conocimiento, colocamos pares de imanes de polaridad opuesta para neutralizar esa disfunción y al final verificamos si esto está corregido. Esos son los tres momentos importantes de una sesión Madre. de biomagnetismo Madre. o par, yo, par biomagnético. Yo, uh, ahora me viene, ¿eh? que yo, ya sabes que es lo que me viene, yo sin filtro porque sí, sí. todo el mundo trabaja igual porque yo, de las primeras visitas que has hecho en Esfera, hay gente que ha hecho biomagnetismo, anteriormente, sin resultado, o un resultado que no han sabido identificar, y en cambio han venido contigo, y luego han hablado conmigo, y me han dicho que han notado cosas, que han notado efectos, que han notado uh, un proceso, o que algo se movía, o incluso hay gente que ha notado movimientos físicos en el mismo momento en que estabas poniendo los pares, y... y pero claro, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar yo a una persona que, o sea, entiendo que hay maneras diferentes o es que hay gente que va con dos imanes por el mundo y dice, estos son pares, o no sé, tú, tú yo sé que tú sabes más. Entonces, claro, yo a veces estoy ahí y la gente me pregunta cómo, cómo les explico yo por qué a veces funciona, a veces no funciona, o no es el funcionamiento, o que, qué es lo que has aprendido tú ahí. Sí. Vale. Vale, vale. Mira, es una pregunta, es una pregunta comprometedora. ¿no? Bueno, no, con no, el máximo de respeto hombre, y cariño, sí, pero, pero... Sí, sí, yo no, no quiero... No, no estoy, ni, ni estaré por hablar mal de nadie, ni desprestigiar... Eh, vale, sí, claro, de claro, no, claro, pero... Yo me, te responderé desde mí, mi experiencia y de mi práctica. Vale, vale. sí, es, es Respondo es, desde, es, desde es, ahí que, simplemente. Desde el conocimiento, que es lo que... Sí. Eh, a ver... Una de las, uno de los momentos importantes, como lo dije hace, hace unos minutos, eh, es el inicio de la sesión. El inicio de la sesión, eh, lo más importante para mí, es no solamente el conocimiento y el entrenamiento que el, que el biomagnetista trae a la sesión, sino es una sensibilidad, es una capacidad de poder percibir en la persona que está presente en la sesión su respuesta muscular inconsciente y saber elegir desde el principio cuál, cuál de, las, de, las, digamos, de las formas va a utilizar para esa persona. Porque todo depende de un buen rastreo para empezar. Entonces yo suelo usar varias técnicas y voy probando y voy midiendo la sensibilidad de la persona o lo que llamamos la respuesta muscular inconsciente. Y mido y elijo con qué técnica, con qué forma voy a medir. Por ejemplo, puedo usar la técnica que llaman balanceo. Puedo usar el, el, test, eh, el rico test del biomagnetismo con los pies. O puedo usarlo con las manos. Si la zona no responde correctamente no o es muy poco sensible. No Incluso puedo usarla con el, con, con, lo, con el brazo, con uno de los dos brazos, con la persona en la camilla o de pie. Vale, sí. vale. Y puedo, y además, ¿no? En el caso de una persona, por ejemplo, que no, no responda bien, por su, ya sea por motivos físicos, enfermedad, o sea, puedo utilizar, ¿no? Puedo utilizarme a mí de medio. Incluso vale. pues, es una técnica ya muy especial que suele usarla muy poco. Veces. Ser muy neutro, ¿no? Sí, ahí es, muy, sí, es muy, muy difícil ya, pero bueno, se hace ya en el último momento. Entonces creo que ahí empieza. Lo segundo es que yo durante la sesión... Identifico los pares biomagnéticos que ya están, digamos, descritos en los, en los libros, en los manuales, en la formación. Vale. Pero lo afino a través del rastreo. Y esto es un, eso y en esto el, el, el fundador de la técnica fue enfático. El rastreo es la clave. O sea, vale. un buen rastreo. Es encontrar el punto exacto, afinar con la persona, con ayuda incluso muchas veces del, del mismo consultante. Y si la, el no puede el consultante, lo hago Pero, yo, aunque me tome un poco más de tiempo. Vale. De hacer el rastreo. Pero ahí está la clave. Una es, rastreo, es, un, es un rastreo verificable. Claro, porque va, va permitiendo que incluso con la ayuda del consultante, tú una vez que ubicas la zona disfuncional para encontrar el punto donde el imán puede hacer el mayor efecto posible, lo tienes que desplazar ligeramente en la zona, por decirlo así. Vale. puedes de pedirle a la persona, le explica, porque mira, vas a hacer un movimiento en cruz, ¿no? vas a empezar descendiendo, cuando yo te digo, y luego vas a cambiar de derecha a izquierda y vas a hacer así. Vale. ¿no? Y mientras la persona, yo le digo, a ver, cambia, cambia el punto, yo voy midiendo y voy midiendo, y voy midiendo y digo, ahí, deja vale. ahí, y le coloco una pequeña marca, vamos a continuar. No, regresa, pues ahí. Entonces ya sé dónde tengo el primer punto y luego hago el par de resonancia. Vale, no, vale. Pero, esto pero va estar... requiere un tiempo, una disciplina, un conocimiento. Sí, un... sí, y a veces eh, requiere un poco más de tiempo. Esto vale. quiere decir que muchas veces, pues, basarnos simplemente en el manual. O como alguna vez le oí decir a una persona, me dice, pero es que es, yo no te veo a ti que tú estás con, el, con un libro o páginas colantes y páginas para atrás. Le digo que... Vale. No, no va así, le digo yo. No, puedo... no, no. para mí, para allá no, mirando que te... No, no. No te da tiempo, ¿no? No, no, no da, da tiempo que hay, hay que estar... y por otro lado uno tiene que estar muy familiarizado. Vale. Porque en, el... en estos estudios, que, que también haces la formación por suerte aquí, uh... no todos los estudios. Debe pasar igual que en el resto de terapias tradicionales, ¿no? Igual que todo, no todas las acupunturas son acupunturas. Y en vez de hacer 10 fundamentos, enseñan uno y dicen que eres ocupuntor. Uh, en quiromasaje hacen formación, pero no enseñan anatomía. Exacto. También pasa lo mismo en... Pasa lo mismo. Sí, sí. sí, sí, sí, sí ¿Y cómo podemos distinguir una formación fidedigna, fiable? Yo no entiendo nada. Bueno, tú sabes que no entiendo nada, lo, lo poco hemos hablado, pero... digo, voy a venir a hacer la formación, ¿cómo puedo saber distinguir una formación de otra? ¿Hay alguna manera de distinguir...? ¿O es sentir a la persona que te va a formar o cómo, cómo...? Sí, mira, lo, lo primero es decirte que por solo por el número de horas no es suficiente. Vale. Porque, mira, ¿no? hombre, podemos, de o sea, ponernos podemos hablar de muchas cosas y el tiempo se, se llena con, con muy fácilmente. Vale. Entonces, te diría que no es suficiente, pero es importante. sí Es vale. tener en cuenta el número de horas reales de formación que va a recibir el estudiante. Vale. ¿No? Esto es importante. Vale, ¿Eh? pero no es decisivo, tampoco es un criterio único, es decir, no, un curso Mal, de claro, 30 porque... horas es mejor que uno de 10. Sí, bueno, nos ha pasado en en una formación concretamente de reflexología que consideramos que un mínimo para que sea acreditado necesita 50 horas, pero nosotros por lo que ponemos, al poner anatomía, fisiología, le ponemos 60 y automáticamente, casualmente tuvimos dos tres llamadas preguntando información. Y vemos que nunca había empezado a aparecer formaciones de reflexología en 60 horas hasta que las pusimos nosotros. Pero luego cuando preguntas, cuando alguien te viene y te informa de allí, ves que la calidad de lo que hay, eso no es... Claro, Exacto. es verdad. No es... El otro punto a valorar es el temario, el contenido. Eh, digamos, una formación de este tipo tiene que incluir conocimientos básicos. Vale. Por ejemplo, en el caso del biomagnetismo, que es importante que el, que el biomagnetista eh, trabaje con certeza y conocimiento sobre los puntos anatómicos referenciales para poder colocar correctamente los pares de imanes. Vale. Es necesario tener un conocimiento de anatomía y puntos anatómicos referenciales. Vale. ¿Mm? Porque, claro, si en ese momento vas a estar, como dicen, página para aquí, página, página no, para allá, no, mirando dónde está... No, o sea, no, no. Es que no solo... sería, eso sería la práctica anterior, ¿no?, ¿no? Exacto, a tratar a los es, usuarios. Eso sería... Es práctica y conocimiento. Conocimiento claro. también. Porque una pregunta eh, típica de... Que suelo hacer sí. yo a veces a los estudiantes al principio le digo, ¿dónde está el páncreas? Entonces todo el mundo señala, bueno, por aquí, por acá, pero digo, pero... A ver, eh, no somos planos. Somos tridimensionales. Sí. Entonces hay que tener en sí. cuenta que el páncreas está... Casi detrás del estómago, por debajo. O sea, sí. Podríamos decir que está casi en el medio, un corte, ¿no? Sí. El eh, sagital está en el medio. Claro. Y, claro, cuando tú ya sabes que el páncreas está en el medio, que no está sobre la piel, o sea, lo que estás tocando cuando pones la mano ahí, lo más probable es que estés tocando el estómago y no el páncreas. Claro. Entonces ya sabes, por ejemplo, que tienes que elegir un imán que tenga mayor penetración, porque tienes que tratar de llegar al páncreas. Si utilizas un imán que no tenga vale. tanta penetración, te vas a quedar en el estómago. Y si tienes en cuenta, por la hora de la sesión, por ejemplo, que la persona puede haber comido recién, tiene <risa> usar un imán todavía con mayor penetración, porque hay una capa de alimento que todavía probablemente... ¿no? Este, de, debe estar. Exacto. Todo esto es, como digo, es un conocimiento muy práctico y muy rápido que no tiene que hacer en el momento de la sesión. Tienes que tener claro. muchos factores y están muy, muy atentos, eso sí. Pero volviendo al temario de los cursos, pues el temario tiene que incluir o sea, formación y conocimiento básico. Porque vale. En el caso del biomagnetismo, algo en anatomía. Vale. Conocimientos básicos y puntos referenciales. ¿no? Yo lo llamo puntos referenciales anatómicos, como por ejemplo te dicen, a ver, vamos a colocar esto eh, a la altura, eh, digamos, de, de la, del final del esófago entonces ah, no. Pero claro, en no todas las personas no somos del mismo tamaño y de la misma no. forma. Entonces tú tienes que poder usar puntos referenciales, por ejemplo, ¿no? Donde termina el esternón, donde hacen la, ¿no? las costillas, entonces, puedes tocar y, con, con, y ubicar con puntos referenciales, la crestilíaca sí, por ejemplo, sí. el ombligo, son puntos de referencia en los cuales tú puedes hacer mentalmente cuadrantes y planos y ubicar mejor los órganos con mayor precisión. Ah, fantástico. Después, el par biomagnético trabaja también eh, sobre las asociaciones de microorganismos. Que se pueden man, aprovechar. Man, man, eh, ¿Mande? Sí. A ver, no, no creo que todo el mundo sepamos. <risa> Mira, cuando hay disfunciones en determinados órganos y tejidos, ¿Sí? se pueden asociar microorganismos. Sean estos bacterias, virus, pero, hongos, parásitos. Pero unos, o sea, asociamos unos determinados hongos a unos determinados uh, órganos. Eh, o, o organismos, microorganismos, o hay microorganismos que van a todos. O... A ver una asociación tan selectiva como, como me gustaría poder vale. decirte que sí o sea no quiere decir que un microorganismo solo pueda asociarse a un órgano vale. un, un microorganismo lo podemos encontrar en más de un tejido u órgano disfuncional asociado allí Vale. ¿Sí? o algunos específicos en ciertos zonas también los hay lo que, lo que yo estoy intentando decir es que si vamos a empezar a hablar de que hay microorganismos que, se, que aprovechando la disfuncionalidad se pueden asociar y ser también parte o ser una complicación en esa disfunción y por lo tanto en esa dolencia, entonces hay que saber un poco también de microbiología. Tienes que saber distinguir y conocer con precisión qué es una bacteria, qué es un hongo, qué es un virus, qué es un parásito. Vale. Eh, claro, claro. claro, claro. Si no, eh, estamos hablando de qué, ¿no? O sea... Y, bueno, y poderlo, tener un conocimiento suficiente para transmitirlo al claro, usuario, ¿no? Pues... Para transmitirlo, para explicarle, para saber cómo actuar, para saber, por ejemplo, que en el caso de parásitos, eh, estos pueden eh, colocar huevos, se reproducen por huevos y los huevos tienen ciclos de reproducción. Entonces tú ya sabes que puedes quizás eliminar un parásito en una sesión, pero ya le estás diciendo a la persona que necesitas una segunda sesión en el término de tres semanas, que suelen ser 21 días, suele ser el ciclo promedio de eh, en que los vale. huevos de los parásitos pueden eclosionar vale. nuevamente. Entonces, claro. Hace una reinfección. Entonces, ya le vale. están diciendo eso, mira, he encontrado parásitos, vamos a tener que hacer una sesión, ¿no? Pero para asegurarte de, para que, asegurarte de que... que ya no hay, o que si han vuelto a eclosionar, los vuelves no a pillar, porque vale, dice, cuando están vez saliendo vez el huevo en el, y, el momento y el, de, de, ¿no? de... Por ejemplo, vale. no vale. con los hongos suceden las esporas. ¿No? Y las bueno, esforas pues no, pueden, claro. pueden sobrevivir mucho tiempo, entonces hay que ir haciendo un, un seguimiento eh. y un rastreo hasta asegurarte que... Vale. Bueno, qué sé yo, o sea, tienes que saber algo de eh. microbiología como no, para... Sí. No, me, me hace pensar, porque con un, con un grupo de gente estábamos en un huerto experimental aprendiendo cosas, y una de las actividades fue dejar que las plantas algunas plantas siguieran su proceso y no quitarlas. O sea, un ajo, una cebolla, lo que sea, es decir, como dejarla que... Dejarla, ¿eh? Y empezaron a aparecer, pues, donde querían, o sea, no, no salían, ¿no? yo quiero que el ajo salga aquí, y entonces empezó a salir uno allí, otro allí. Claro, le veo una relación con sí. con los claro. microorganismos sí. que... Estamos hablando de seres vivos. Claro, que están buscando un medio para sobrevivir, <risa> ¿no? Es un espacio de como todos, entonces... Como lo que hacemos nosotros... Que de, eh, lo, mismo. lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Y les ¿no? da igual, igual que nosotros, les da igual si destruyen el hábitat, ¿no? Por lo sí. que veo... La, la misma actitud consciente de... Claro, la supervivencia es, la, claro. es uno de los, de los instintos, podrías, podríamos decir, o no. quizás el fundamento de los seres vivos. No. La supervivencia es lo claro, primero, ese ser lo está primero está, ante todo. Ante todo la supervivencia. Está por encima de todo. No. Es, un, es un mundo dentro de... O sea, en la Tierra seríamos nosotros y sí. ellos serían pues, los habitantes. No, los que... habitantes <risas> y lo que buscan es sobrevivir. Es para profundizar... Bastante. Bueno, ¿qué más? Pues no sé, ¿cuánto dura una sesión o cuánto espacio estás? ¿20 minutos y a casa? ¿O cómo va? <risa> bueno, no, depende, no sé. A no, no. Bueno, este, este es un tema en el que nunca terminamos de ponernos de acuerdo. ¿vale? En promedio, una sesión de biomagnetismo puede llegar a, a durar una hora, en mi caso. Vale. En mi caso, suelo dedicar un tiempo primero a hablar... Eh, a entender bien uh, qué es lo que trae el motivo principal de la, de la sesión en ese momento. Además, esto me ayuda a mí también a conectarme con, el, con la persona, empatizar, ¿no? Intener, ir entendiendo bien qué es ¿Eh? qué en ese momento viene a la, a la sesión. Luego, el... Perdona que te interrumpa, que no sé no, no, si te ha pasado, ¿no? ¿a veces no coincide con lo que la persona cree que es? Alguna vez. Alguna vez la persona dice una cosa, pero claro cuando vamos haciendo luego el, el, el testaje vamos viendo que van saliendo otras cosas que son las raíces. Y a veces, y esto suelo usarlo mucho yo a explicar, ¿no? le digo, esto es como una cebolla. A veces en las primeras sesiones quitamos algunas capas claro. y, y necesitemos quizás algunas sesiones más para ir quitando capas hasta llegar a la, a, a, a la raíz del, del problema ¿no? y eliminarlo desde ahí. Muchas veces... Claro desde igual, donde ha empezado hasta donde se ha manifestado igual hay un proceso igual hay esto también también lo comentan en Isabel con la acupuntura en medicina china que a veces aquí tenemos tendencia a ir a buscar un órgano y a veces hay otros órganos que han generado esa reacción claro. y es el... como, como ir quitando capas vamos a, quitar, a veces en algunos casos hay que quitar capas vale. y otras veces incluso eh, bueno quitamos capas por decir en el cuerpo físico, pero luego van surgiendo eh, vale. otras raíces que están ya en, en la parte bioenergética. Vale. Entonces, claro, también van apareciendo en la siguiente sesión, claro, sale totalmente, vale. ¿no? Vale. Empiezan a salir otras, que pueden ser a veces las raíces o las motivaciones de, estos, de estas vale. somatizaciones físicas vale. en algunos casos. Ah, ¿Muchas sesiones? ¿Podemos estar años sacando capas o...? No sé cómo... qué decirte. A mí, a mí yo, yo suelo decir que el promedio, el promedio de los casos, según sí. mi experiencia, entre tres y cinco sesiones se han resuelto el motivo de la consulta. Vale. El motivo de la consulta. Vale. Lo cual no quiere decir que una vez resuelto no, esto, puedas... la persona puede venir eh, en, otro, en otro momento, meses después, claro. años después, porque tiene algo, algo nuevo o algo que... Es cuando, es cuando una cosa tapado o sea, claro... Claro. Aparece una cosa, o se me quejo por esto, pero realmente claro. ha es, sido la, la consecuencia de... de... Y también depende de cuánto haya tardado, ¿no? Porque claro, hay personas que vienen arrastrando problemas durante años sí. y ya llegan cuando... Ya, ya O han pasado, pero mira, por todo lo que te puedes... Y, y claro, y terminan a veces en las sesiones de biomagnetismo <risa> y claro, yo digo, bueno, ¿no? Pues con mucha, claro. con mucha, muchas ganas y con mucho deseo de, de ayudar vale. finalmente y de resolver, ¿no? Pero, vale. de, en promedio, una sesión puede durar una hora. Ha, he tenido casos que a veces ha sido necesario extender la hora y media, o a veces vale. he tenido muy no pocos casos. No, no, casi... vamos, no vamos con el reloj mirando. No, no, no. no, no depende de cada caso, no, cada ser, no, cada... No, no, no. Yo por eso suelo, eh, digamos, citar a las la personas con, con mucho tiempo. Vale. Prefiero eh, esperar a la, siguiente, a la siguiente sesión que estar mirando porque tengo a la persona afuera esperando y tengo que mmm, ya salir no, no, no, no, no, esto no yo fantástico, voy, fantástico. voy con calma porque lo más importante mm. es la persona que claro, está ahí claro. no es el tiempo ni, ni no es, sí. sí no, no, pero es, es importante hay maneras tiempo. de trabajar no, ni mejores ni peores pero hay maneras de a veces sí. es no me han dicho en la formación sí. que tengo que hacer esto en 20 minutos. No, no, no. Me han dicho que en 40, me han dicho, claro, no, no, no, no, no. cada caso es un mundo, no. es un universo es Además un... De entre sesión y sesión eh, yo necesito unos minutos, ¿vale? ¿sabes? Para volver a centrarme, para enfocarme, para ah. eh, ¿no? Recargarme, vale. como por decir, poner... recibir a la siguiente persona totalmente, ¿no? Enfocado, o sea, yo no sé yo no sé cómo hacen algunos terapeutas es que sí, entrar, yo... y salir, entrar y salir entrar y sí. salir no no yo tampoco no, sí, yo, no, yo, no, yo personalmente no, no. necesito unos minutos entre sesión y sí. en sesión para yo... hacer mi concentración sí. muchos años atrás muchos eh, una de las técnicas que, que hago y desarrollo llegué empecé por el proceso de venga pues voy a hacer visitas a no sé a otro sitio digo pues para no ir dos días digo voy a concentrarlo en un día y llegué a hacer 10, 12 visitas en un día, y casi sin descanso, casi sin... Y mi cuerpo, al cabo de poco tiempo, al cabo de un mes, mes y medio, empecé a notar... Estaba en medio de las sesiones, y más de tipo más energético, y ¡pum! Pinchazos en el bazo, por ejemplo. Y, claro, el bazo filtra no solo a nivel físico, a nivel de muchas cosas, a nivel linfático, pero... Ah. Y digo, ¿de viene este...? Y dije, a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto Fue mi proceso de aprendizaje, ¿no? Hablo sí. de mucho tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Luego dije, bueno, esto igual es un exceso. Era para aprovechar el viaje, o sea, el desplazamiento, porque tenía que desplazarme dos horas a un espacio para volver. Y, esto, y dije, claro. pues claro, no puedo estar ahí. Había gente esperando. Digo, pues venga, va, pues desde bien. que entré No voy a parar, no voy a y mi cuerpo llegó un momento empecé a notar y luego ahí fue donde aprendí precisamente lo que lo que, lo que tú sí. ya sabes y transmites sí hay y, un límite yo creo sí. que, que lo, los, los terapeutas complementarios alternativos eh, no podemos obviar esto porque no solamente trabajamos con el cuerpo físico sino también con el cuerpo energético ya, y no. nuestra energía también está está <ríe> es, puesta es, en está, la sesión está, está. entonces no podemos obviar eso no podemos pasar de eso porque si no dejaríamos de, estamos dejando nuestra nuestra naturaleza más uh -huh. importante que son terapias naturales. Claro. Y entonces no podemos. Eh, es, es, entonces no somos un servicio de. ¿no? de um, Un servicio sí, sí, de, de, de, de, de. no sé qué nombre, tampoco se claro, me ocurre ahora. Claro, no somos un servicio, no sé, el autolavado, claro, ¿no? Claro. Que entre un cliente, y sí, sí, sale el otro. Sí, y claro. hay, no, no, no, no, no es así. Claro, claro. Claro. Somos terapistas naturales y, y tenemos no podemos olvidar también nuestra propia energía, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí, sí, esto. sí. sí, yo, sí, creo sí. Que tenemos, yo tengo, por ejemplo, no, sí, un no, límite. Vale. Un límite de sesiones por día que puedo atender y no, y no, en, no, en, no en, en buenas ah, condiciones, claro, claro haciendo no, las cosas bien. Claro, porque haciendo... para empezar yo tengo que estar bien. <risa> no, tengo que estar bien, no solamente <risa> durante el día, sino al final del día sí, también. Sí, sí, sí, sí. Yo sí. tengo que... Yo, yo esto, esto, no sé, supongo que también lo debes incluir en, la, en las formaciones, ¿no? Que lo sepan que... Bueno, yo sí. Lo hago la gente que sepa que somos ejemplos. En entonces, el temario ¿cómo? del curso que impartimos aquí, sí, por ejemplo, sí. ¿no? hay, una, hay, un, hay un espacio y un tiempo dedicado exactamente a esto, ¿no? Fantástico. La preparación fantástico. del terapeuta, ¿no? Y con preguntas que, que empiezan, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero ser un terapeuta? Claro. ¿Cuál es mi motivación? Es, y por ahí empieza, ¿no? Y le dedico un tiempo a esto, a los estudiantes que se quedan como <ríe> preguntándose... Claro. ¿eh? Porque, claro, mucha gente me dice, no, es que yo quiero hacerlo para mí mismo. Le digo, pero claro, es un terapeuta de ti. De ti, también. O sea, tienes que más hacer clara claro. la motivación. Más responsabilidad, y, ¿no? la, y, el, y el compromiso, y tienes que entender algunos aspectos más... De el camino que estás eligiendo y Tienes que estar seguro de que puedes entenderlo Que eres capaz de empatizar Incluso con una dolencia Con la posición de la persona Con, con su sufrimiento, con su dolor Con lo que le aqueja Tienes que poder empatizar entender. No, no, no, no estás Pues no estás frente a una pantalla Por ejemplo, que estás viendo, no sé Una claro. cosa, una guerra, una escena sí. de guerra Y es solo una pantalla, sabes que esos son actores Que eso es ficticio sí, sí. ¿no? Una película de ciencia ficción tú ves tú sabes que todo eso es ficción pero aquí no ahí tienes bueno, dolor real ahí te voy a tienes te, sufrimiento real te voy a traspasar una información de la psicología y es que nosotros lo distinguimos pero nuestro cerebro no mm. y nuestro cerebro registra una información aunque veamos una pantalla por eso a veces se recomienda ser conscientes lo que vemos y escuchamos tanto de música como letras como lo que estamos viendo de imagen porque nuestro cerebro no distingue, pero registra esas imágenes como una vivencia propia. Uh -huh. Se hicieron unos estudios que tú estás viendo deporte y se están activando las glándulas como si tú fueras a hacer deporte. Y, tú, y el cerebro empieza a mover. Eso no quiere decir que tengamos los efectos secundarios de, de estar más fuertes, más... Uh -huh. Pero es curioso. Al decir esto, he pensado digo pero eso. sí la reacción. Es... Sí, sí. Hay un movimiento ahí que, que te iba a decir, lo dejaremos aquí, porque es que si seguimos... Ahora me gustaría preguntarte pues por el tema del gluten, por el tema de las bacterias, sobre todo el tema de los parásitos que está muy, muy... Yo, yo a mi entender hasta dónde voy aprendiendo, ahora está, hay un boom encima con la psiconeuroinmunología, están desarrollando mucho estos campos... Y la eliminación o la erradicación de parásitos es uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en las terapias. Y igual necesitamos un día solo para hablar de ellos, ¿no? Porque sí, sí, sí. Bueno, podemos... Esta es una terapia muy efectiva para esto, por lo, sí, que, sí. Por lo sí, que, sí. que me has dicho hemos comentado. Podemos quedar, quedamos para otro día. Ya tenemos, sí. mira, ya tenemos, ya tenemos tema. tema de... Y yo te dejo otro más para otro día más. Por ejemplo, podemos hablar sobre bioresonancia. ¡Wow! Por ejemplo, uh -huh. que es una técnica... Wow. Uh -huh. Ahí pues, que llevo mucho pues, para hablar. Pues, pues ahí también también hay para hablar, para, sí, para, para, para hombre, informar. Hombre, claro, para... Y para... al final estamos también para claro. para formar, informar y compartir la, la información que... que Así es. Para que la gente vaya sabiendo, pues... Así es, David Te voy a dejar con las visitas que ya van a empezar a llegar los usuarios de hoy. Sí, y claro, pues nada, agra agradecerte este... Estos pequeños ti, momentos y, y buscamos buscamos otro espacio para, para poder hacer también otro directo tal cual. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede dirigir a, a esferamatarobo.com o en el mismo Instagram, o intenta, intentaremos traspasar el vídeo a, a YouTube para que también lo tengamos allí. Y nada, de algún tema o de algo que queráis que queramos comentar, pues ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno, no, no. Agradeceros a vosotros por estar ahí, por vuestro <risa> tiempo, por vuestro interés y a ti, David, por las preguntas Enca y por encantado. dedicarme este tiempo. Yo encantado. En, y ya tenemos pues, para quedar, para otro día. día continuamos. Pues, sin sí, muchos temas. Encantado de aprender. Es Hombre, nos gusta aprender. Bueno, me voy a, me voy a para parar que <risa> no, bueno. aquí hago una doble función. Gracias. <risa> Hacemos la doble función y. Aquí...